Hola, voy a hacer un vídeo de un juego que hemos grabado que se llama Escamada. ¿Escamada por qué? Porque viene de la escoba, que es un juego que vimos en YouTube y estaba muy chulo, y porque lo ha hecho un señor llamado Daniel y una señorita llamada Majo o Majito. Entonces, ¿qué pasa? Explicamos la escamada. Se juega con la baraja española, ¿ok? ¿Ok? Una baraja española completa, sin comodines. ¿Cómo es la escamada? Pues mire, repartimos tres cartas a cada personaje. ¿Ve? ¿Ok? Yo soy un personaje, este es el otro personaje. Y se ponen cuatro cartas en medio. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno con sus tres cartas tiene que llegar a 15. Tiene que llegar a 15. Entonces, eh, por ejemplo, eh, este usuario... Tiene esto, tenemos que intentar llegar a 15, 7 y 8, 15, sí, tenemos un 15 y nos lo guardamos en nuestro lado de la mesa, tenemos un 15. Seguimos, ¿podemos hacer más 15? No, como no podemos hacer más 15, cerramos y le toca al otro usuario. ¿sí? El otro, y cuando empieza el otro usuario se reponen la, la, las cuatro cartas que hay en el centro. Este usuario pues, va a intentar hacer 15 también. Cada carta tiene su valor. Este es un 12, este es un 10, este es un 9 y este es un 5. ¿Sí? Para no liarnos. Entonces, este usuario va a intentar hacer 15. ¿Cómo puede hacerlo? Pues, por ejemplo, 5 y 10, 15 de la mesa directamente. ¿sí? Se lo coge y se le pone un 15 aquí. Y sigue jugando mientras pueda hacer 15. Entonces, pues vamos a ver si podemos hacer otro. 7 2, 9, 12, la 14. No veo ninguno más. Como no hay ninguno más, cierra y sigue el otro usuario. Se repone hasta tener 3 cartas y se reponen las 4 del centro. ¿Ok? Y sigue jugando este usuario. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a intentar hacer otra vez 15. A ver, 4 y 9, 15, 5 y 9, nada. Como no podemos hacer 15, cerramos, le toca al otro usuario. Otro usuario. Sigue, sí. 5, mira, 11 y 4, 15. ¿Sí? Ya tiene 2 15. Iríamos dos puntos a 1. Seguimos. 5, 12 y 2, 14. No veo ninguno más. ¿Sí? Cierro. Seguimos con el otro usuario. ¿Qué hacemos? Pues mira, eh, 12 y 3, 15. Tendríamos dos puntos, ¿sí? ¿Cuál es el, el, el objetivo del, del juego? Tener más puntos que el otro usuario. Cuando se queda en la mesa que los do, ninguno de los dos puede hacer un 15, o se acaba la baraja para, para robar, se acaba el juego. Y gana el que tenga más, más puntos en el lado de la mesa. ¿Sí? Pues eso sería. Espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado y cualquier pregunta, pues me la hacéis.